Entrada en la base de datos de entidad amenaza. Id de amenaza. KT-8926, negro para laxmorfo, el renacer de un pueblo. Nivel de respuesta autorizado. 5. Amenaza inmediata. Descripción. Entidad pluripotente humanoide de apariencia desnutrida. Altura aproximada en 27 metros. Proporciones fisiológicas concordantes con el humano promedio, piel de un color café mate con presencia de múltiples rostros humanos tatuados a lo largo del torso frontal y las extremidades superiores, concentrados en gran medida en el lado izquierdo del pecho. Múltiples símbolos únicos de significados taumatológicos varios se encuentran tatuados desde la nuca hasta la espalda baja del cráneo se extienden cinco apófisis, sin tejidos musculares o piel, de 50 centímetros de largo que forman una estructura vagamente semejante a una corona. La punta de los tres apófisis centrales se tornan de un color distinto, siendo morado, rojo y negro, en sentido horario. El rostro se encuentra cubierto por una máscara de madera y textura lisa con dos aberturas para los ojos de color negro. La entidad se encuentra constantemente liberando emisiones alarmantemente altas de radiación facetaria, que han ido en aumento exponencial. Registros Psique. Investigación de la para amenaza. Observadores Especiales. Tabernero. 8432. 5961. -2. 7E6. Resumen, origen de KTE-8926 y propuestas de respuesta. Evidencia de paraamenaza. La paraamenaza surgió y fue detectada inicialmente el 20 de octubre del 2018, emergiendo del océano como una entidad humanoide y creciendo exponencialmente. Surgió en el lugar donde aterrizó uno de los fragmentos del objeto extrasolar. LTE-3212-Le-Engle-Parallax de mayor emisión de EVE. A partir de ese momento, la entidad de amenaza se ha estado dirigiendo desde su ubicación de surgimiento hasta un enclave anómalo presente en la zona marítima de Long Island Zone. Al unísono, el momento en que la amenaza inició su trayecto en enclave, se ha detectado, tanto en el mismo territorio como en la propia entidad, emisiones de radiación facetaria. Dichas emisiones se han calculado ambas en 1800 kilocaspers super ébano natural bloqueado. Destáquese que la intensidad de la emisión va en aumento según qué tan cerca se encuentren la entidad de amenaza y el extremo del enclave. Se sospecha de que la aparición de esta amenaza podría estar relacionada a los recientes eventos sociales y manifestaciones ocurridas en el puerto libre anómalo Soho ya que una minoría de los habitantes manifestantes ahora han intentado dirigirse al punto de destino actual de la entidad. Observadores especiales agentes de la COP presentes en la ubicación informan de que dicha minoría estuvo tras gran cantidad de manifestaciones, principalmente artísticas y sociales, junto a la presencia de un culto que aparentemente atrajo al objeto lte 3212 Le Engle Parallax, mediante actividades anómalas a la tierra, y por extensión, haber creado a KT 8926 Negro Paralax Morpho. Respuesta sugerida. Establecimiento de kte 8926 como amenaza de nivel 5 y autorización para su inmediata liquidación debido al peligro supuesto por las emisiones de radiación facetaria a las tres primeras misiones de la COG. Supervivencia, Ocultación y Protección. Aprobada. Envío de fuerzas militares provisionales al enclave anómalo nexado a Batursojo en caso de actividades hostiles por parte de KTE-8926. Aprobada. Movilización de operativos de campo y observadores especiales para ocultar la existencia de KTE-8926 negro parallax morfo ante los habitantes de la ubicación de interés y las ciudades cercanas en Nueva York. Aprobada. Despliegue de fuerza naval con objetivo de ataque y liquidación de KTE-8926, denegado. Preparación de equipo más dos gen gen -al con objetivo de ataque y liquidación de KTE-8926, aprobado. Tras la aprobación de la liquidación de KTE-8926, negro para la X -Morpho, se ha dispuesto de la división Ptolemy y la división Physics para la reparación y organización un escuadrón de ataque equipado con material más 2 gen barra gen ad, denominado escuadrón de ataque Mandela 66. El día 24 de octubre del 2018, KTE 8926, negro para Morfo llegó al límite del enclave, momento en el que se estableció en el lugar y dio inicio a una serie de ritos taumatúrgicos a base de glifos complejos trazados en el suelo, los cuales en localización concordaban con líneas ley de mayor concentración de Ebe KTE-8926, negro para Morfo desde ese momento hasta la fecha actual, 29 de octubre, ha permanecido dentro del mismo patrón de comportamiento consistente en la realización constante de dichos glifos taumatúrgicos, los cuales han resultado en una serie de alteraciones sin conversiones del ambiente descritas a continuación. Según las mediciones de matiz de las emisiones y obra taumatúrgica, sumado a un análisis detallado de los glifos empleados por miembros del Cietu, se presume que el ritual principal y de mayor intensidad se trata de una regresión temporal y reestructuración retroactiva de la historia conocida. Alteración climatológica y ambiental del enclave mediante ráfagas de radiación facetaria distribuidas por toda la superficie del mismo las condiciones ambientales internas, antes incompatibles con la vida terrestre debido a la falta de oxígeno y carbono en la atmósfera, junto con las corrientes de vientos superiores a 6470 kilómetros por hora y tormentas de arena de ligera densidad, han sido modificadas para introducir oxígeno y carbono en la atmósfera y reducir las velocidades de la corriente aérea en un 91.53%. Tras la finalización del rito anterior, kte 8926 mediante los múltiples grifos sobrepuestos a los puntos de mayor concentración de las líneas Ley, ha inyectado más el ámbito energético a las líneas, las cuales se han acelerado en respuesta. Tras esto, múltiples líneas Ley se han empezado a formar y expandir en el subsuelo de bactur cercano a la entrada del enclave. A partir del día 26, se empezó a desarrollar flora a lo largo del enclave, especialmente en la zona colindante con Soho, aunque la flora es visualmente semejante a varios tipos de plantas tropicales, no han podido ser identificadas como alguna especie conocida por las ciencias convencionales o anómalas. A partir del día 28, las alteraciones taumatúrgicas han ido en extensión por fuera de los límites del enclave, direccionándose al territorio de Soho y de forma ligera la zona de Manhattan, Nueva York. Se considera de prioridad inmediata la liquidación. Dentro de Bagdor ojo observadores especiales informan de cambios geológicos subterráneos en el lugar junto con una mayor presencia de concentración de EVE en el ambiente. Dichos cambios geológicos han presentado corrientes magmáticas por debajo de la superficie junto al movimiento del terreno en ligera medida reposicionándose a mayor cercanía al enclave y adentrando parte de su territorio en el mismo. A partir del día 29, se detectó la formación, orquestada por KTE 8926 Negro Paralaxmorpho, de entidades dentro del enclave semejantes a un mamífero cuadrúpedo, de características físicas concordantes con un carnívoro de gran tamaño. Estudios post-liquidación autorizados. Registros Ptolemy. A fecha 31 de octubre, el escuadrón de ataque Mandela 66 se encuentra totalmente constituido, formado por seis activos especiales con especialidad en la taumaturgia en combate, extraídos de otros equipos de evaluación y ataque. Activos designados M66-Alpha a M66-Foxtrot. A su vez, se estableció provisionalmente una base de control en los límites este de bactur desde la cual se moviliza al escuadrón y envía equipamiento adicional. Disposición de apoyo aéreo en forma de helicópteros de combate de la COG presente. A continuación se describe el equipo proporcionado por la División Ptolemy y utilizado por el escuadrón Mandela 66 en el operativo de ataque. División de Intendencia AEP 8926 Item 1. Designación, más 2 gen, barra gen al CCUP. Título, MK3, chasis de combate ultra pesado, traje naranja. Cantidad 6. Notas, traje de combate de estructura mecánica de tamaño masivo. Uso reservado para operaciones de combate contra entidades amenaza de gran tamaño con nivel de amenaza 5. Armamento militar y dispositivos taumatúrgicos equipados para mayor eficiencia y rango de maniobra. Ítem, 2. Designación, Masum gen gedt Título, Generadores estacionarios de defensas taumicas, cantidad, 18. Notas, equipos portátiles de pequeño tamaño, fácilmente acoplables a la mayoría de vehículos diseñados por la división Ptolemy en conjunto con asociados de organizaciones miembro. En este caso, acoplados a los trajes naranjas más otros de reserva portados por cada operativo con objetivo de ser plantados en campo de batalla para defensa del área. ítem 3. Designación más un gen UEG-77C-PAM. Título Unidad explosiva guiada 77C, penetrador de artillería masiva, cantidad 10, notas, MISIL DE CARGA EXPLOSIVA MASIVA, DISPARADOR DESDE LA BASE DE CONTROL CONTRA LA ENTIDAD A LIQUIDAR, Ítem 4 DESIGNACIÓN GEN 0 GenAlt CEP 44B TÍTULO Carga Explosiva Portátil Modelo 44B. Cantidad 36. Notas. Diseñadas para ser equipadas por personal de campo y usadas a larga distancia contra entidades amenaza. Estas son capaces de generar una onda de radiación facetaria de alta intensidad en un área de 8 metros cuadrados. Fabricadas por tecnólogos del CIETU asociados. Registros PHYSICS El día 1 de noviembre, a las 0.300 horas, un helicóptero de transporte aéreo modelo COV-URANO P-33 fue dirigido al límite del enclave, desde el cual se desplegó finalmente al escuadrón de ataque Mandela 66, el cual ingresó con éxito al enclave y se movilizó sin dificultades. A continuación se presenta el registro detallado del operativo. 0340 0415 El escuadrón Mandela 66 llega al límite del enclave. Alfa da orden de avance disperso. Charlie y Bravo toman camino directo hacia KTE 8926. Alfa permanece tras estos dos. El resto del equipo se dispersa a lo largo de la zona. KTE 8926 se encuentra a 1200 metros de distancia del escuadrón. 0415 0620. Durante dos horas, el escuadrón avanza a través del enclave. Delta y Echo realizan sus respectivas tareas de ritos contrastantes con la alteración previa. Los contragolpes son dirigidos contra el subsuelo. Bravo y Charlie, finalmente, llegan a una distancia de 500 metros de KTE-8926, quien ignora el escuadrón y establecen dos GEDT en la zona, 0625-0630. KTE-8926 se percata de la presencia de Bravo y Charlie, detiene la realización de los grifos de ese momento y se dirige a ambos activos de forma veloz. Estos últimos disparan artillería pesada en contra de KTE-8926 a modo de defensa. 0630, 0635 KTE-8926 extiende su brazo sobre el suelo. En ese instante, tres ráfagas de radiación facetaria recorren la zona, causando pulsos agresivos contra Bravo y Charlie. 0635, 0640 KTE-8926 intenta arremeter físicamente contra Charlie y Bravo momento cuando Alpha dispara dos unidades CEP-44B contra la amenaza, a larga distancia. Al unísono, un contragolpe de 680 kilocaspers generado por Delta y hecho impacta contra la entidad, abatiéndola temporalmente. 0640-0700, tras inactividad prolongada por parte de la amenaza principal, una serie de entidades humanoides de aproximadamente 2 metros de altura emergen del terreno a lo largo del territorio del enclave. Estos humanoides intentan infligir en los trabajos de Delta y Hecho y arremeten contra Foxtrot, el cual elimina sin dificultades a varias entidades mediante artillería y unidades CEP-44B. 0700-0740 el índice de aparición de entidades humanoides empieza a elevarse exponencialmente, ocupando al escuadrón completo. Tras una distracción, KTE-8926 se arremete físicamente contra Charlie, derribándole, y procede a realizar una serie de grifos de forma instantánea alrededor del activo, los cuales resultan en una explosión de gran tamaño del activo. Afortunadamente la unidad GEDT, implantada, junto con la resistencia base del CCUP amortigua en el daño. 0800-0830 Dos misiles UF-77C son disparados desde la base de control hacia la posición de KTE-8926. Foxtrot implanta dos unidades GEDT junto a Charlie y Delta respectivamente. Todo el escuadrón se cubre antes del impacto de los misiles UEF-77C, el cual es exitoso y abate a KTE-8926. 0830-0845. KTE-8926 realiza un par de intentos de levantarse y atacar antes de lograr acertar una embestida contra Foxtrot, derribándole al suelo y alzándose sobre dicho. Traza un glifo sobre la carcasa de Foxtrot el cual causa corrosión en toda la superficie del traje y posteriormente se extiende por el interior del traje, dejándole fuera de combate. Alfa, Bravo y Echo continúan el ataque contra KTE 8926 durante todo esto, aunque este último empieza a mostrar mayor resistencia contra la artillería. 0845, 0850... DELTA inicia el trazado de cinco glifos de gran tamaño en la zona donde trabaja. Las entidades humanoides aparecen ahora de mayor tamaño y arremeten contra Alpha y BRAVO. 0850, 0855. Mientras KTE-8926 intentaba atacar agresivamente a hecho, todo el enclave fue sumido en una emisión de 44.500 kilocaspers de radiación facetaria a modo de ráfaga. Esto fue acto del trabajo realizado minutos antes por Delta, potenciado con una unidad CEP-44B. KTE-8926 queda inmóvil y gravemente lesionado tras esto. Dos minutos después, una explosión de inmensa proporción ocurre en el punto donde se encuentra KTE-8926, destruyendo por completo la entidad, liquidándola finalmente. Tras la liquidación y la retirada de Mandela-66, el cual fue adecuadamente conmemorado, el enclave empezó a deformarse en gran medida, tras lo cual se cerraron las entradas presentes tanto en Backlux Soho como en Non-Island Zone. Para confirmar la desaparición del enclave, se realizaron estudios por traumatólogos especializados y expertos en anomalías extra- e intradimensionales en todo el sureste de Norteamérica. Gracias a dichos estudios, a fecha 7 de noviembre del 2018, la coalición detectó múltiples pulsos estáumicos provenientes del océano Atlántico, a 1,800 kilómetros de distancia de la costa estadounidense. Estos pulsos se pudieron identificar como varios contragolpes de un trabajo a mayor escala, medidos en 17,200 kilocaspers, ruí, doble bemol, bloqueado. A raíz de ello, la coalición entró en alerta debido a la preocupación causada por dichos cálculos y la posibilidad de tras surgimiento de, de KTE-8926. Debido a ello, se envió un vehículo naval modelo cog Neptuno b 22 desde el que se pudo presenciar la expansión de un universo de bolsillo tras la aparición de una entrada intradimensional en el lugar, con presencia de una única isla dentro del universo de bolsillo. Estudios posteriores pendientes de llevar a cabo. Clasificación de este universo de bolsillo surgido en el océano Atlántico como UTE 6788, espiral negro vástago ordenada.